Voy a sentenciarla a cinco años En la correccional femenina de Silvio Si estás adentro no tienes autoridad Ni derechos, ni apoyo A veces te sentirás humillada y degradada Verás cosas que querrás detener Con todas las fibras de tu ser Manos contra el muro, abran las piernas No guardias mujer. Cállate Y no podrás reclamar Nunca Hola. Ah. Olivia hará lo que sea con tal de atrapar a los malos. <ríe> Lowell Harris, estás arrestado por violar a Ashley Tyler. Y por intento de homicidio de una oficial de policía. <ríe> Eres policía. ¿Quién es la perra ahora? La ley y el orden. Fines de semana por la tarde por Starlight.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 Leo, Angelina, ¿estamos todos? Dame un minuto. Ok, escuchen. Este mes cine Life debe brillar en sus manos. Y, ¿cómo decirlo? Si la vida te da un momento así, debes aprovecharlo. Es un pecado si no lo aprovechas. Todos estamos juntos en esto. Es como una vibra, una vibra positiva. No podría haberlo dicho mejor. Esa es la actitud. Este sábado por la noche, solo un sueño. Por Star Live. Tiempo. Estas escenas serán vistas como algo normal. ¿Qué estás haciendo? Ah. Estabas mirándole el trasero. Te invitamos a verlas desde otra perspectiva. ¿Quieres llenar una forma de agravio? Desnaturalicemos los estereotipos. Especial Otra Mirada. Desde el lunes 7 al viernes 11 por la noche por Star Live. Quizás ya conoces estas películas. Sí. Pero... ¿Las viste así? ¿Quieren que pierda peso? De aligerarte Ligera. Yes, yes. Para usted, soy poética. Así son las cosas y ya. ¿Listo? Sonríe. No invisibilicemos lo que es violento. Vuelva a ver estas películas. Buena suerte. Igual bueno. Con los ojos bien abiertos, desde el lunes 28 al miércoles 30 por la tarde, por Star Live. Debo llevarte a la cárcel. Haciendo realidad el sueño de todo ex. Este programa es presentado por Pepsi. Para cualquier momento, lugar y sabor, hay una Pepsi. Sí, con Pepsi. Yeah. Gotta.